Realmente cuando queremos bajar de peso, estamos bajando grasa corporal o perdiendo músculo. De igual manera, cuando uno quiere aumentar de peso, estamos subiendo masa muscular o estamos subiendo en grasa. Hola, ¿cómo están? Espero que se cuenten muy bien. Mi nombre es Ibeliz y si eres nuevo en mi canal, bienvenido a Ibedor TV. Cuando hablamos de bajar o subir de peso, nos olvidamos de un detalle muy importante, lo que es la grasa corporal. Por lo tanto, mis amores, les voy a enseñar cuatro productos que yo utilizo en mi casa para que ustedes los tengan de referencia y puedan tener sus propias conclusiones. Recuerda, mis amores, estos métodos no son 100% precisos, pero te puedes guiar a base de ellos y ver qué cambios o modificaciones Puedes hacer en tu dieta O en tu ejercicio O lo que vayas a hacer Así que esto te va a ayudar bastante Si ustedes quieren algo 100% preciso Pues ya tienen que ir con un profesional Dedicado a eso, una clínica, etcétera. Lo que les voy a enseñar son en la casa El primer producto que les voy a enseñar Es un producto que yo llevo utilizando desde, desde mi adolescencia Fue con el que empecé Como a los 15 años Que empecé con las ganas de hacer ejercicio Mantenerme en forma Es este producto Es el On Run Fat Loss Monitor mide mediante la bioimpedancia eléctrica, el porcentaje de grasa corporal es calculado a través de una corriente eléctrica que atraviesa los fluidos, células y tejidos de nuestro organismo. Terminando finalmente, cuánta masa grasa tiene nuestro cuerpo. Esta máquina como tal no es tan exacta. Esto tiene un margen de error bastante como de 4 a 6 pero te puede ayudar bastante al igual que te ayuda cuánto más o menos tú debes de tener tu grasa corporal después de acuerdo a tu estatura, tu condición física con este fue que yo empecé y me ayudó mucho es el menos exacto el precio no es tan económico para que no sea tan exacto pero de igual manera te ayuda para seguir una guía de cómo llevar las cosas la segunda opción es esta balanza que me encanta está la compré reciente porque mide el por ciento de grasa el por ciento de grasa visceral subcutáneo, cuánto tienes de masa corporal magra, tu peso cuánta agua tú tienes en tu cuerpo, los músculos, los huesos bueno, tiene un montón de cosas, está súper brutal, es a base de una aplicación tú te mides y te llega la gráfica a través de una aplicación, esta tiene un margen de error de dos pero bastante precisa, comparado con otras que yo he visto, que también funcionan así, vio impedancia con electricidad, veo que funciona bastante bien, es de la marca Redover la conseguí por Amazon y cualquier cosa Dejo el link aquí abajito porque en verdad Esta me encantó. Es esta aplicación Mis amores que utiliza la balanza. Está Súper brutal. Vamos a darle clic aquí Tú te um, registras Pones tu fecha de nacimiento Edad, estatura tu meta, aquí te mide las la pesas en libra, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa. Aquí tú puedes poner diferentes usuarios, que está súper nice porque están independientes. En fin, tiene un montón de sones súper, súper nice. A mí me encanta. Así que se las recomiendo porque es muy buena y le va a ayudar muchísimo porque también hace una gráfica de cómo va tu porcentaje de grasa, tu masa muscular, etc. Está súper nice porque te deja llevar por un régimen sin salirte de esa línea y saber si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. El tercer método que le voy a enseñar es este de la cinta métrica. Lo que vas a hacer es que te vas a medir el cuello, abdomen, cadera y la altura. Y con eso ahí en internet calculadoras que tú pones cuánto mide de cintura, cadera, altura, cuello y te dice cuánto por ciento de grasa tú tienes de acuerdo si eres mujer o hombre y tu actividad física. También esto no es preciso, más o menos también cuánto tú tienes por ciento de grasa y que debes hacer de acuerdo a los resultados que te dio la calculadora. Y bueno mis amores, el cuarto método que es el más fiable, el más económico pero tiene algo en contra que es difícil de realizar ya que tienes que saber tomar las medidas correctamente. Y requiere mayormente de un ayudante, y ese ayudante debe saber coger las medidas para que tengas un resultado preciso. Si no lo sabes realizar, entonces puedes tener un falso resultado. Así que esto es importante que alguien sepa utilizar este producto que le voy a enseñar para que tengas el porcentaje de grasa bastante preciso. El famoso producto y económico es este aplicómetro o llamado caliper también. Lo que va a hacer es que va a pinchar una pequeña porción de tu piel para medir tu grasa vas a corporar en diferentes lugares de tu cuerpo de ahí se utiliza una fórmula matemática de acuerdo a las mediciones donde te las tomaste y sale el resultado del ciento de grasa corporal que tiene. en este caso también si tienes calculadoras en internet si no sabes hacer la fórmula o el cálculo o no te va bien las matemáticas, Hay en internet bastantes accesos de calculadoras que te dan los resultados, simplemente pones las mediciones que obtuviste y te da el ciento de grasa si te ha gustado este video no olvides regalarme un like suscribirte aquí abajito donde el botón rojo y activa la campanita para que no te pelas ningún video, me gustaría saber qué otros videos quieres que yo haga me lo dejas saber aquí en los comentarios y mis amores nos vemos hasta un próximo video bye